Seguimos en nuestra emisora en Radio Futuro a través del 107.2 de la frecuencia modulada, también en rtvfuturo.com, nos pueden sintonizar, ya lo saben. Hablamos con Juan Bustamante, el doctor amor, en esta sesión de los martes, donde siempre nos trae temas interesantes relacionados con la pareja. Cogero, Juan. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿por aquí, por ahí? Aquí, bien, aquí el tiempo bien. Va, va haciendo calorcito ya, que se agradece. Sí. Y nada, pues ya vamos entrando en primavera. Bueno, pues ya entramos en primavera dentro de poquito, Juan. Hoy, estar solo o sola o con alguien. Una cuestión. Sí, hoy les digo este tema. Sí. Eh, bueno, voy a explicar esto de qué pues, recomiendo yo y el por qué, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues vamos a escucharte, vamos a ver qué nos recomiendas, si estar solo o estar con alguien. A ver, que por supuesto, no estoy en contra de tener pareja, uh -huh. es más, quien quiera estar con alguien, por supuesto que esté, eso está claro. Pero tal y como está la situación hoy, que está en el tema de gente que parece que no tiene mucho interés ...en atarse a nadie... ...atarse, claro... ...atarse en el modo figurado, claro... Eh, ...mi consejo es que no se esté con nadie... ...y voy a explicar todo esto... ...que no se esté ya con digo, nadie... No estoy... ...¿cómo? ...que no se esté con nadie nos dicen, ¿no Juan? ...a ver, que no se esté con nadie de pareja... ...pero voy a explicar esto y lo voy venga, a matizar... ...venga, matízalo... Suena, ...suena como muy radical... ...sí... ...vamos a ver... Eh, ...la gente hoy, como digo... ...la mayoría, no todas, por supuesto... ...parece ser que les da miedo... Eh, estar en una relación o volver a pasarlo mal. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente, aunque le guste, aunque te quiera conocer, como que mm, se echan para atrás. Sí. A mí me ha pasado en algunas ocasiones que he dicho, oye, mira, yo es que no soy de relaciones esporádicas, yo no soy de una noche, y es como que les ha echado para atrás, como diciendo, no, yo es que no me quiero atar otra vez, o yo no quiero estar con nadie, o yo no quiero volver a pasarlo mal. Entonces, gente que realmente... ...está comprometida, hay gente que realmente... ...quiere estar contigo en serio y tirar para adelante... ...hay muy poca entonces por eso lo digo... ...que no lo recomiendo... ...que por supuesto hay gente que sí está dispuesta... ...a tener una relación... ...pero yo me he encontrado muy poca gente así... ...entonces ¿qué pasa? ...que... Eh, ...tristemente no lo recomiendo por eso... ...porque hay mucha gente que han pasado por relaciones... ...que les han fallado... ...les ha ido mal... ...y se encuentran mal... ...y ahora les da como miedo... ...volver a empezar con alguien aunque les guste... Uh -huh. ...entonces como es complicado hoy... ...que alguien se comprometa a estar contigo... ...mi consejo por eso es que no... Eh, ...estéis en pareja o que no intentéis estar en pareja... ...porque es que parece ser que hay... ...muy poca gente que quiere eso... ...que se puede estar en pareja con alguien... ...por supuesto, que hay algunas personas que sí... irían para adelante... ...también... ...pero yo diría que en un 90%... ...la mayoría no se atreven, no quieren... Quieren estar solos o solas, oye, sea, que también es respetable, por supuesto, quien quiera estar solo y hacer más su vida. Pero yo veo que es muy complicado. Yo llevo ya casi tres años sin pareja por eso mismo. Porque unas veces, no voy a echarle la culpa a todas, por supuesto, una vez ha sido por mí, otra vez ha sido por ella, pero al final, como se suele decir, la casa sin barrer. Y hoy veo eso, que la gente tiene más ganas de estar haciendo su vida que de comprometerse bueno sí eso puede ocurrir en gran medida pero también Juan cada día se celebran, cada fin de semana se celebran bodas la gente se compromete ¿no? sí sí en, en algunos casos sí pero en la mayoría de veces ya te digo y comprobado y demostrado sí. que es eso que la gente como que le da miedo además siempre me han dicho no es que yo lo pasé muy mal no es que yo es que sufrí mucho yo es que ahora no tengo ganas de volver a, a sufrir o a volver a estar mal y, y claro, es que yo entiendo que todo el mundo nos han hecho algo y que siempre desgraciadamente hemos tenido a alguien que nos ha fallado. Sí. Pero claro, no podemos ir ya pensando que por conocer a alguien nuevo nos, nos va a volver a pasar. De hecho, a mí me ha molestado personalmente cuando me han dicho No, no, yo es que mm, me da miedo conocerte me da miedo empezar contigo porque... Y digo, bueno, pero fíjate, yo no te he hecho nada, tenemos que darle la oportunidad a otra persona de demostrar quién es. O sea, porque tu ex te engañó, ya lo voy a hacer yo. Entonces, por eso, ¿no? Entonces, mi consejo es, como digo, no estoy incitando a que nadie esté con nadie, por supuesto, la gente haga lo que quiera, pero que hoy está muy difícil encontrar a alguien que realmente se comprometa a tener una relación en serio. Juan, es que, claro, una mala experiencia no quiere decir que la persona que, ve, que llegue sea igual que la anterior, ¿no? Es que ese es el problema y es una de las cosas que a mí me ha molestado mucho. Sí. Eh, tú lo que no puedes hacer, y esto es el mensaje que yo lanzo, no podemos ser tan eh, estrictos o tan, vamos a llamarlos rencoroso, de decir, no, es que como a mí, mi anterior pareja, da igual si es un hombre o una mujer, me puso los cuernos, o pasó de mí, o me engañó, o llámalo como quiera, ahora yo no me fío, y cuando llegas tú, pues no me fío de ti, no me vayas a hacer lo mismo. Vamos a ver, eh, todo el mundo tiene derecho a una oportunidad, hay que darle la oportunidad a esa persona que nos demuestre quién es y cómo es, y no podemos hacer que la otra persona se sienta ahora pues como juzgado, ¿no? Porque eso además de estar muy feo te puedes equivocar, porque a lo mejor la persona que llega a tu vida resulta que, que es mucho más fiel que tu anterior pareja uh -huh. y es una persona que sí merece la pena. Entonces si ya le estamos desde el primer momento limitando y ya le estamos mm, juzgando, que ya también lo comentamos, eh, esto es como todo, si no le das la oportunidad nunca vas a saber si merece la pena, ¿no? Entonces, eh, a ver, todo el mundo nos ha mentido, nos han engañado, nos han dejado, pero a la persona que llegue y que conozcamos tenemos que darle la oportunidad de demostrar quién es. Juan, también se puede dar el caso de personas que es que no saben estar solas. Y entonces buscan como sea una pareja, ¿no? Pero por el hecho de no estar solos, o solas. Hay mucha gente que efectivamente les da miedo como la soledad, les da miedo el, el, el es que tengo que estar con alguien. Pues yo mando mensajes de todo lo contrario. Yo llevo, como he dicho, cerca de tres años sin pareja. He conocido algunas, pero tres años sin pareja. Yo estoy solo, haciendo mi vida, con mis amigos, con mis trabajos, con mis cosas. Y no pasa nada. O sea, el estar solo o estar sola no pasa nada. No tiene por qué dar miedo. Eh, muchas veces lo dice el famoso, el famoso refrán, mejor solo que mal acompañado. Es decir, lo que no podemos es, por no quedarnos solo, porque nos da miedo, estar con alguien que no nos conviene. Eh, estar solo tiene muchas ventajas también Puedes hacer lo que quieras, cuando quieras Tienes tu libertad total estás tranquilo sobre todo Cosa muy importante, tienes tu tranquilidad Tu estabilidad Y yo es que mm, recomiendo Que si preferimos O nos vemos que estamos mejor solos Estamos solos, no pasa nada uh -huh. Porque también Juan Estaba leyendo por aquí que mm, A veces quizás sea mejor Estar solos ...que con alguien que nos haga sentir solos. Exactamente. Es que eh, hay una cosa que es muy clara... ...y siempre le digo a todo el mundo... ...se lo digo muchas veces a mis amigos y a mis amigas. Digo, tú tienes que estar siempre feliz... ...tranquilo y contento. Es decir, tu estabilidad, tu tranquilidad... ...y tu seguridad... ...tiene que ser siempre tu prioridad ante todo... ...y tu felicidad. Tú tienes que estar feliz siempre... ...sea con alguien, o sea solo, o sea sola pero siempre feliz. Lo que no puedes hacer, que también lo he tenido que sufrir muchas veces, es, no, yo no estoy bien, no me encuentro bien, pero voy a estar contigo a ver si se me pasa. No, aquí no somos la aspirina de nadie, ni somos la medicina de nadie. Aquí tenemos que estar con alguien que esté estable, que esté tranquila o tranquilo, que esté bien y una persona que esté preparada para lo que venga. Que Es lo que yo le he dicho cuando conocí a alguna. Digo, yo estoy preparado para cualquier cosa. Llegamos de pareja de pareja, que acabamos de amigo de amigo, y si no acabamos de nada, pues de nada. Pero no digo, ay, es que estoy conociéndote, estoy contigo porque estoy triste, o porque no me quiero quedar solo, o porque sí. me veo mal, pero a ver si tú contigo me, me curas. No, aquí no estamos para curar a nadie. Aquí estamos para eh, que la persona que llega a nuestra vida nos aporte, nos sume y nos haga estar igual o mejor de bien, pero no peor. Juan, porque también hay gente que puede no saber diferenciar que, bueno, pues qué es estar solo o qué es sentirse solo, ¿no? O sola. Sí, exactamente. Hay una diferencia muy grande entre estar solo o sola o sentirse. Eh, a ver, sentirse solo, evidentemente, o sola es eso. Es una persona que no está bien. Es una persona que todavía arrastra cosas del pasado. Eh, eh, Se acuerda del ex o de la ex entonces, si te sientes solo o sola, estás mal. No estás recuperado para estar con alguien. Y no recomiendo para nada que conozcas a nadie. Y el estar solo es diferente. Estar solo es... Bueno, hay gente que desgraciadamente lo está porque no lo ha elegido, pero hay otra gente que sí prefiere estarlo, ¿no? Uh -huh. Yo siempre he dicho que yo prefiero estar solo y tranquilo y bien y en paz y a gusto y feliz, como estoy ahora, que estar con alguien está mal. Eso lo que he dicho antes. Tu prioridad debe ser tu felicidad y estabilidad siempre. Uh -huh. Si llega alguien que te la mantiene e incluso te la mejora, sí. perfecto, pero si viene alguien que tú estás tranquilo y estás bien y lo que haces al contrario, es alterarte y es quitarte esa tranquilidad y quitarte esa paz, hay que evitarlo y hay que volver a estar solo o sola y no pasa nada. Ya digo, yo llevo tiempo y no pasa absolutamente nada. Bueno Juan, por concluir, entonces, ¿cuándo recomiendas tú estar solo y cuándo recomiendas tú estar con alguien? Pues yo recomiendo estar con alguien cuando esa persona que llega a nuestra vida y que hay que darle la oportunidad independientemente de lo que nos haya pasado anteriormente Sí. Eh, pues hay que darle la oportunidad y estar con alguien cuando nos sume cuando sea una persona que cuando llega no nos quita nuestra paz y tranquilidad como he dicho sino al contrario, la respeta, la mantiene e incluso nos la mejora cuando vemos que esa persona nos hace estar todavía más feliz de lo que ya estábamos cuando esa persona nos aporta y nos hace sumar. Entonces, sí, que ya digo, no estoy, no estoy diciendo a la gente que no esté con nadie, al contrario, si conocen a una persona que merece la pena, adelante, sin miedo y a por todas, porque esto es como todo, si no te arriesgas, no ganas. Y estar solo, que digo que es lo que desgraciadamente hoy se debería hacer en la mayoría de los casos, cuando ve que una persona no quiere compromiso, que es respetable, por supuesto, pero que lo diga. Cuando ves a esa persona te quitas toda tu paz, toda tu tranquilidad y lo único que hace es alterarte, hacer que estés peor sí. y hacer que, que no te encuentres bien, sino al contrario. Hace que discusiones, problemas, desconfianza, personas tóxicas, por ejemplo. ¿no? Entonces eh, somos nosotros los que debemos dar la oportunidad de conocer a alguien y decidir si merece la pena estar con esa persona o no. Eh, vemos que no, pues no pasa nada, seguimos solos y tranquilos, adelante o solas. Y si vemos que sí, pues o que podría ser que sí, pues lo intentamos. En definitiva, Juan, como acabas de decir, alguien que sume, pero que no reste, ¿no? Que aporte, porque si no para qué... Siempre siempre tenemos que tener nuestra vida, ya no voy a hablar solo de parejas, que es mi especialidad y todo esto. Sí. Incluso en el resto de nuestra vida, en un trabajo, siempre hay que irse a un trabajo que nos sume. Eh, los amigos, la gente que nos sume, eh, en todo. O sea, en toda nuestra vida siempre tenemos que sumar, nunca restar. Y lo que haga que restemos, evitarlo o quitarlo de nuestra vida. Juan, terminamos. Entonces, ¿qué hacemos? Resúmenos. Pues es que ya lo he dicho. Yo, sí, sí, desgraciadamente, sí. como veo hoy la situación, casi recomiendo más estar un poco más solo. Ya digo, no hay que cerrarle la puerta a nadie. Pero es que yo, como he comentado, llevo casi tres años que no he encontrado a nadie. Y mira que yo no pido gran cosa, sí. pero no he encontrado a nadie que realmente se comprometa a tener una relación o a tirar para adelante o a ir conociéndose. Y al decir, venga, vamos a intentarlo, va, me lo voy a tomar en serio, voy a echarle ganas, no voy a ser una persona desconfiada, ni mentirosa, ni mala y voy, a, voy a, dar, a apostar por esto. Yo no me lo he encontrado, no me he encontrado de momento ninguna así. Las habrá seguro, a ver si algún día tengo suerte, entonces... Si alguien encuentra alguien que realmente merezca la pena adelante, pero a día de hoy y lo sabrá mucha gente que lo ha intentado muchas que no les ha funcionado. Pero bueno, uh -huh. esto es como la lotería, hay que seguir echando hasta que te toque. Hasta que toque. Juan, pues muchísimas gracias. Por... Pues gracias a vosotros, un placer como siempre y el martes que viene pues aquí volvemos con un nuevo tema. Volvemos con nuevo tema el martes que viene. Feliz semana, Juan. Igualmente, una feliz semana para todos. Un abrazo.